Hola, soy Noelia, tu profe de español, y hoy vamos a trabajar con... Los verbos de movimiento seguidos de preposición. Hay dos preposiciones que nos son muy útiles al momento de referirnos al origen o al destino de un movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre llegar a Buenos Aires y venir de Buenos Aires? Exactamente, llegar a Buenos Aires implica que el viaje se origina en otro lado y el destino es Buenos Aires, mientras que venir de Buenos Aires implica que el origen del viaje es Buenos Aires y el destino es otro. Entonces, cuando mencionamos el destino, utilizamos la preposición a. Y cuando mencionamos el origen, utilizamos la preposición de. Esto se aplica con muchos verbos. Por ejemplo, llegar a, ir a, viajar a, si luego ponemos el destino. Y venir de, salir de y volver de, si luego mencionamos el origen del viaje. Por ejemplo, voy a Brasil, el destino del viaje es Brasil. Salgo de Brasil, el origen de mi viaje es Brasil. Entro a la casa, estoy afuera y el destino es el interior de la casa. Salgo de la casa, estoy adentro y mi destino se encuentra en el exterior de la casa. Lo mismo ocurre con entro al supermercado, estoy afuera y me dirijo al interior, salgo del supermercado, estoy adentro y me dirijo hacia afuera. Es importante notar aquí que cuando la palabra es masculina singular, se produce una contracción entre la preposición a y el artículo el. De la misma manera, entre la preposición de y el artículo el. Por ende, decimos entro al supermercado y salgo del supermercado. No te olvides de dejar tus preguntas y comentarios. Podés suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte los próximos videos. También podés seguir las actualizaciones en mi blog. la próxima. Chao.